Hola chicos este video es para informarles de que no estoy subiendo ningún vídeo porque estamos en verano y voy a empezar a subir a fines de marzo. Y eso era para informarles buenos saludos suscríbete, like comenta y campanita para más videos.